No me conoce a mí Ahí ¡No! ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un vídeo natural de mi canal. En este vídeo voy a hacer un vlog con mi perro por ahí en el bosque. Voy a meterme en lo profundo de lo de, del bosque para enseñaros cómo, cómo están los paisajes de aquí eso. Unos vídeos con mi perro, sé que os van a gustar. Voy a hacer unos, una cosa con mi perro, agistramiento, le voy a esconder cosas, lo voy a buscar. A ver si nada también porque le gusta dar hasta en el frío. Y mucha gente que me seguía desde antes sabe que yo subía vídeos de dibujando. Y ahora, bueno, me apetece un poco así subir vídeos así... Vlogs, enseñando cosas del bosque, el perro, los gatos, los animales, cosas también que mola mucho Y también, aparte, también dibujaré, o sea que de vez en cuando también subiré vídeos dibujando Así que la gente que me seguía por eso, no se preocupen que voy a hacer de todo, ¿vale? Muchas gracias a todos por el apoyo, espero que les guste el vídeo darle un me gusta si os ha gustado, que os va a molar muchísimo, quedaros hasta el final Vais a ver cosas muy buenas Gracias a todos por el apoyo y un saludo para todos Adiós Miren qué día hace, esperemos que no empiece a llover le voy. Allez, viens. Corre, corre, le voy. Corre. Muy bien. A la acera, Acera. A Acera. Atención. Muy bien. Attention Attention Attention Allez viens Bueno, mi gente, ahí hay un pueblo, eh, somos pueblos de los vecinos. Hay gente que se va a preguntar de por qué no llevo el perro atado. Lo primero, mi perro está es, muy, es bastante obediente y que yo subiré más vídeos de aislamiento que tengo pensado, la verdad. Y lo segundo, eh, este lugar es de, este, este, pueblo es de unos vecinos, o sea que se lleva bien con ellos también. Hay otros perros que no se pela con ellos, se llevan bien, son amigos. Entonces esa es la razón por la que no llevo. Luego ya es por el bosque que no hay nadie, no pasa nadie, entonces no hay ningún problema, ¿vale? Por eso, bueno, voy a pasar ahora al lado de, de este pueblo que os lo voy a grabar también cómo está. Es un pueblo de unos 8 habitantes más o menos, tampoco hay muchas personas, ¿vale? Bueno. ¡Ale, vie! ¡Vie! ¡Ale, vie! Vamos. Miren, ahí está el perro. Es. Miren, le voy a decir a mi perro que vaya a jugar con él. ¡Ale, juega, le y juega! ¡Ale, juega! Vamos. ¡Juega! ¡Corre! Miren, ya viene, ya, se conocen. Son tres, es un macho, una hembra, la hembra es grandanés, el macho es un mastín, no sé de qué, qué cruce, pero bueno. Ahora voy a llamar a mi perro. ¡Alivier! ¡Alivier! Ya viene. Muy bien, le va. Mira, él está siguiendo el... Mira, ese está el perro Qué guapo, le va y vien Ale, Ale, juega, juega Vamos Juega Ale, Ale, juega Ale, juega, le Le Muy bien, Le Aquí hay conejos también. Miren, miren un conejo, miren. Menos mal que lo puedo grabar. Pero en que enfoca un poco. Miren, mírenlos, mírenlos. Ahí, ahí se, se están yendo. Es que no enfoca por la valla. Miren mi gente, atentos a lo que le voy a hacer ahora. ¿Le vai. ¿Le Levi, huele, huele, huele. Como habéis visto, sabe que la tiene que... PABUJER, le he dicho que no se mueva. Como habéis visto, sabe que la tiene que poder no comer. Ahora sabéis lo que voy a hacer. Se la voy a esconder. Se la voy a esconder en un lugar por aquí. Él se va a quedar ahí sin moverse. Y cuando le dé la orden, va a venir a buscarla. le vay. Está ahí sin moverse el perro. Miren. Va a ir a un lugar donde no me, no me pueda ver y se la va a esconder. Es, es pienso de lo que come. Él sigue ahí sin moverse. No sé, os podría grabar, pero bueno. Mira. Si no me creéis, <risa> ¡Pabouche le va! Muy bien. O se la repito porque a veces se olvida y se deja llevar por el instinto. Pero bueno. Está ahí. ¡Pabouche! Ahora no me está viendo, mi gente. ¡Pabujer! Ahora no me está viendo. A ver, ¿dónde se la puedo poner, tío? Pabouye le vaí! Miren, se la voy a poner en este árbol. Miren. Miren, aquí mismo. Pabouye. A ver ahora. Voy a ver que está ahí sin moverse. Miren. Está ahí. Ahora le voy a decir que venga a buscarlo. ¡Washers! Recibió el olor directamente ahí. Miren, miren, miren, miren. ¿Cómo está olfateando, tío? ¡Hostias! ¿Habéis visto cómo está alfateando? Creo que la ha olido ya. Miren, miren, miren, miren. Está ahí en el árbol. Miren, miren, miren. Aún no está seguro, pero bueno. Ya veréis cómo va a venir. Vamos a dejarle tranquilo a su, a su ritmo. Vamos a dejar que huela ¡Va, le va. ¿Está bien se ha olvidado o qué? ¿Que te dije la orden o qué? Él ya sabe que está ahí cabrón, miren miren. miren, miren Miren, ¡Muy bien va. Muy bien, como habéis visto, aquí está mi gente, el pienso. Muy bien, A Atención, A ¿abua? A ¿abua? A Muy bien. mi gente, que enfoque un poco la cara a ver no sé cómo funciona esto, pero bregamos encima que yo di clases de fotografía en segundo de la ESO o en tercero, no me acuerdo pero no no me acuerdo de nada, de, de cómo funcionaban el obturador y todas esas cosas no sé si eso lo voy a necesitar ahora para las grabaciones, le va y viene bien, corre, vale bien. Habéis visto, es lo que os dije antes: cuando tienes un buen vínculo, tu perro viene y más, ya que bien, bien, y más cuando viene, de recompensas para que así siempre te hace caso. Tiene que recibir lo que tiene que recibir lo que él te da a ti también. Así cuando viene, va a venir con más alegría, más emoción, sabiendo que le vas a dar algo. No siempre tienes que ser así, y no será que lo estás engañando ni nada, pero de vez en cuando él también con el tiempo se dará cuenta que no siempre cuando le llamas le vas a dar de comer, pero en cambio siempre va a decir a lo mejor si sí me da, porque a veces le das, a veces no, entonces siempre va a venir pensando que le vas a dar y va a venir obedeciendo. Eso es lo que es. Bien. Le voy. Con recompensa otra vez, vamos, bien, bien, muy bien, suave, así bouger le voy, suave, le he dicho suave, me ha mordido todo to, to el dedo, le voy, atención le voy, atención, vale, acera, vamos, acera, corre, acera, acera, muy bien, Pero seguro debajo de ese árbol. Mira, miren qué guapo más, Qué árbol más bonito, tío. Pero da miedo, eh. ¡Le Muy bien. Bueno mi gente, vamos a llegar hasta ahí, y ya vamos a volver a casa. Pero antes que eso, como os dije, como os prometí, voy a grabaros una toma, voy a sacar el trípode, os lo enseño también. Y todo perfecto lo voy a grabar aquí No le va. No. No. Muy bien. Ahí no. Ahí no. Ha querido entrar y todo. Paduché. Bien. Ahí bien. Muy bien. Ahí hay una casa Si queréis hacemos un vídeo Más adelante explorándola A ver No enfoca tío No sé cómo hay Tantos objetos en medio Ahí Si quieren hacemos un vídeo Explorándola más adelante En serio eh Dejármelo en los comentarios Mi gente Reventar el vídeo de comentarios Por favor Está feliz tío Muy bien A ¡Atención! No me conoce a mí vamos a decirle que suba le va a sube sube sube sube muy bien bueno ya hemos llegado a casa mi gente y esto es todo él ya ha subido por ahí yo voy a bajar por aquí